Bien, y vamos a tocar un tema que es importante, sin duda, porque el Colegio de Nutricionistas del Perú ha informado que el 35% de peruanos, atención, ha subido de peso en esta pandemia, sobre todo porque comemos muchos carbohidratos y también productos procesados. ¿no? Toda esta situación, obviamente, afecta nuestro estado de salud. Así que vamos a conversar, ya estamos enlazados, con la nutricionista y dietista Isabó Polo, para que nos pueda dar, sobre todo recomendaciones importantes ¿no? para cuidarnos nosotros de una forma saludable. Isabó, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Luis. Mucho gusto por estar presente. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, eh, coméntenos esto, estos detalles o estos datos que está dando el Colegio de Nutricionistas, 35% de peruanos que sube de peso. ¿Por qué está ocurriendo esta situación, este nuevo confinamiento... ...debe complicar aún más la, la situación, entiendo. Exacto, aproximadamente, eh, de, en, casi ya en este año... ...que ya tenemos de cuarentena desde marzo del año pasado... ...el 35% de la población ha aumentado... ...un aproximado de 8 kilos de peso... ...lo que nos sitúa en el tercer país... ...con mayor ganancia de peso ahora en cuarentena... ...debajo de Brasil y de Argentina... ...y esto se debe no solamente al confinamiento de parte también a los hábitos alimentarios que tenemos desde jóvenes, no porque lamentablemente el Perú no es un país en el cual la actividad física pues, esté presente siempre, lamentablemente. Uh -huh. Y el hecho de estar en casa con los seres queridos cuidándonos de una u otra manera genera, de hecho, ansiedad, el estrés, el no saber cómo, qué va a Así pasar es. mañana, y algunas personas que son más vulnerables, pues van a la cocina, ¿no? Encuentran la galletita, dulcecito, el postre que hacen en casa y pues si se consume de vez en cuando no hay ningún problema, ¿no? Porque también una alimentación saludable se puede dar unos gustos de vez en cuando, pero el problema es cuando estos gustos ya son tan frecuentemente que ya uh -huh. estamos hablando de una obesidad. Ok, y, y en este estudio se ha podido revelar también, digamos, cuáles son los los alimentos que se, que se consumen en exceso por parte de, de los peruanos y, y que complica su salud? Exactamente, para que uno, para que uno aumente tanto de peso debe de el consumo de dos alimentos claves, azúcares harina refinada uh -huh. y también grasas saturadas. Entonces, ¿qué alimentos tienen estos, estas sustancias? Los productos de panadería, por ejemplo, el exceso del quequito la chantilly, eh, también las galletitas con manteca, con mantequilla, puede ser por un, por un lado. También el consumo de muchas grasas saturadas, papas fritas, eh, embutidos, frituras. Entonces, la mezcla de todos esos alimentos aunado al bajo consumo de frutas y de verduras que, que tenemos y aunado también a la poca frecuencia de actividad física que puede estar presente, pues va a generar la ganancia de peso. No es que se va a dar de un momento a otro, no significa de que si hoy día me como, no sé, lo que quedó el panetón, porque ya hemos venido de fiestas también, Ajá. voy a aumentar un kilo. No, es una mezcla de hábitos en general. ¿Y esto también es para todo tipo de, de edad? O, o, o, o, ¿O hay mayores sí. incidencias en, en algún rango, digamos, o es en general? Eh, no, en general actualmente en el Perú ya estamos observando que incluso ya la obesidad infantil ya está aumentando los niveles, en la noticia anterior escuchamos el caso de un niño de 12 Así años es. con obesidad mórbida, entonces aquí también hay que tener en cuenta los hábitos que los hábitos que se inculcan en casa a los papás, porque al final finales los niños van a querer imitar todo lo que hacen los papás. Y si es que en casa los papás o la familia, los adultos, no tienen la costumbre de tomar mínimo seis a ocho vasos de agua, consumir sus cinco porciones de frutas y verduras, hacer actividad física, al menos, no sé, dos, tres veces por semana en casa, tal vez, eh, consumir más cantidad de fibra, entonces muy difícilmente el niño lo va a realizar. Y... A Uh, y en general no es que sea una edad específica para tener obesidad, ya puede, ya podemos observar la obesidad desde niños, incluso claro. en adultos y en adultos mayores también. Claro, y precisamente esta información ¿no? que compartíamos desde Arequipa con este menor de solamente 12 años, con esta obesidad mórbida como bien señalas, que complica también en caso de que uno se pueda contagiar de COVID, ¿no? Y acá, por ejemplo, estaba revisando algunos datos también, Isabó donde dice, por ejemplo, que el 85% de personas que fallecieron con COVID-19 tenían sobrepeso u obesidad. ¿no? Es una situación alarmante, sí. sin duda. Alarmante, exactamente. Y aquí nos damos cuenta que el hecho de tener sobrepeso, por ejemplo, un par de kilitos de más, no es, un, no es cuestión de qué gracioso, porque muchas personas dicen ¡ahí está el gordito! No, es también una cuestión de salud, porque al tener mayor grasa acumulada, el cuerpo va a generar mayor inflamación, mayor oxidación celular y de una u otra manera vamos a ser candidatos fijos a enfermarnos porque nuestro sistema inmunológico no va a trabajar al 100%. Y si en esta coyuntura la carga viral está alta por el coronavirus, pues la persona va a contraer el coronavirus más rápido y el proceso de, de cura o de, de evolución de su cuerpo en esta persona no va a ser tan favorable, porque son las personas donde normalmente van a estar más en, en UCI, ¿no? Porque claro. este estudio que se hizo, el 85% fueron personas que estaban en cama UCI. Claro, pero eh, cambiar esto, sabot a veces es complicado, ¿no? Porque, digamos, implica... Mm. Una, una cuestión de, de costumbre, de, de hábitos, de creencias, hasta de cuestiones, no sé, sí. pues educativas o culturales, ¿no? Por ejemplo, de nuestras madres o, o, o nuestras abuelas que son lindas, amorosas y, y, y que demuestran su cariño por, por, con la comida. Con comida. ¿no? Eso es muy peruano. Sí, exactamente. ¿no? Entonces, sí, ¿cómo hacemos un... para, para cambiar eso, para ir modificando eso? O, o, la, o la creencia, como bien señalabas. De que ves a una persona gordita y dices, no, está gordito, está saludable, ¿no? Y ves a una persona <risa> flaca y dices, ay, pobrecito, está muy flaquito, ¿no? Y, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Exactamente, eso es a nivel cultural, porque definitivamente como buenos peruanos queremos, no sé, mostrar amor, mostrar cariño y comida, ¿no? Un domingo familiar es con comida. Que Haces. de hecho no es tan mal, pero es un cambio de, de mindset, un cambio de mentalidad, ya que lo debemos de ir haciendo, porque el hecho de saludable? Uno, no significa comer feo, no significa comer poco, eh, no significa comer lo mismo, ¿no? Pollo sancochado con brócoli, muchas personas te pueden pensar eso. Eh, por ejemplo, yo con mis pacientes siempre trato de eh, involucrar o de enseñar lo positivo de comer saludable, uh -huh. lo que te puedas ahorrar de pastillas a un futuro. Porque claro, si tú tienes ahorita 25 o 30 años y ya te han detectado prediabetes, ¿eso qué significa? De que si no mejoras tus hábitos de alimentación cuando tengas 40, 50 y sigues comiendo mal, puedes ser candidato a que, tengas, a que te apliques insulina de por vida. Entonces, esa plata extra que vas a, ganar, que vas a gastar perdón, en medicamentos, en pastillas, lo puedes ahorrar con una buena alimentación. O sea, consumiendo simplemente en el desayuno, incorpora una porción de fruta picada, en el almuerzo, no sé, evita consumir frituras y trata de todas maneras aplicar el hecho de agregar dos vegetales en los almuerzos. Y a partir de la noche, si es que no haces mucho desgaste físico, si es que no trabajas de noche, evita uh -huh. comer fritura y carbohidratos en la noche. Y también es un chip cambiar desde niño. Porque como te dije hace un momento, si yo tengo un niño, eh, cuando ya tiene, aquí no sé, 12 años, lo obligas a cambiar la alimentación o, o le metes el hecho de comer vegetales, no lo va a hacer. Lo ideal es prevenir ya desde niños, ¿no? Tener una, una cultura de alimentación saludable, pero no relacionándolo a comida fea. Porque eso es mentira. Uno puede comer rico, saludable y, y bien, bien rico. O sea, no hay necesidad de comer feo. Pero es cuestión de cambiar hábitos desde niño también. Correcto. Bien. Cultura de alimentación saludable, ¿no? es. Nos quedamos con esa frase. Exactamente. entonces, Y, y, y nosotros y como padres típica. formarlos también, ¿no? Desde pequeños en ese sentido. Bien. Sabó, muchísimas gracias sí, por estas gracias. recomendaciones, por esta participación importante que has tenido con nosotros esta mañana. 11 y 53, hacemos una pausa comercial, pero tenemos mucho más para compartir. Volvemos.